La letra se llama Lento, una, le una poesía de Piqui. vale es loco que es muy lindo <risa> <risa> <risa> Acá eh, el Nico usó la guitarra y le, y le puso una, unos... Es unos graffiti. viste <risa> que es... No. Es una naturaleza, se vaya cracha, digo Y me confunde un poco, prefería así los puntitos No, no sé, porque un poco me guía, un poco no uno <risa> ¡Ay! no. da vértigo, me da vértigo sacarlo o oh, dejarlo. Lo voy a dejar, porque estaba así. Porque es acá. Hay una, oh, una canción que vamos a hacer ahora que se llama Tontes, ¿no? no, no, no, no. Eh, que merece esta pequeña introducción. Resulta que una anécdota real y verídica. Un, un, sí, un amiguito, cuando era en la playa, de vacaciones con su familia en la playa, vuelve desde el agua, desde el mar, con un balde hacia la arena donde está su familia, con agua en el balde, pidiendo explicaciones de por qué no había olas ahí. Esa es la anécdota, que a mí me parece espectacular, y que no sé a esta altura si es cierta, que inspiró una parte de la canción, pero que explica, la explica. La canción eh, es así. Ahora me confunde los el Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Recuerdo insolente, pariente, mi mambo de la gloria te la gente ju la y en cruz los claro, y nadie quiso su plan. Lamento decirte que nunca habrá horas adentro del valle es el...